2 y 30 de la tarde en presencia de nuestras autoridades, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo número 6436 para hoy miércoles 10 de mayo del 2023. Y el número ganador para Colona Díaz es. 6-2-3. 4. Repito, el número ganador es 6234. Le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, número ganador y 6234. Felicidades a todos los ganadores. No olvide jugar nuestro raspa y listo en los puntos de venta La Perla. Lo tiene todo. Feliz tarde.